Muy buenas a todos, les habla Luis Felipe Camilo Mercedes y hoy les voy a mostrar cómo retener esos mensajes inapropiados, sea en un directo o sea en los comentarios, para luego revisarlo sin que salgan en nuestro canal. Para hacerlo, vamos a nuestro navegador, vamos a entrar a YouTube. y vamos a entrar a nuestro propio canal vamos a dar donde está nuestra foto le vamos a dar donde dice youtube studio luego que hacemos clip en youtube studio nos vamos a donde dice configuración en nuestra configuración le vamos a dar donde dice comunidad community luego que le damos a comunidad vemos que dice por defecto y aquí vemos eh, retener los mensajes potencialmente inapropiados para una revisión luego vemos retener potenciar comentarios inapropiados para su revisión también vemos mensajes en un chat en vivo en directos y podemos retenerlos si en caso yo quisiera retener esos mensajes que, que no salgan cuando estoy haciendo un directo o cuando estoy en los comentarios, simplemente le doy y le doy a guardar o retenerlo todo para revisión y solo le dan a guardar. Tenemos que quiero. Poner estos mensajes, le doy a guardar y listo.